Convivir con un adolescente, nada fácil. Y sin embargo ahora es cuando más necesitan a su lado a un adulto consciente. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que hay detrás de cada conflicto con nuestros adolescentes y vamos a aprender a comunicarnos con ellos y muchas más cosas en el Congreso, tu portal a una nueva vida.